Eh, hola, me llamo María Álvarez, soy estilista de moda, hago también publicidad, y sobre todo estoy enfocada cara a las revistas. Eh, revistas y, y, y online, porque hoy en día es realmente también lo, lo nuevo que llega. Tengo 25 años trabajando, trabajo casi siempre para el grupo GES Magazine, revistas como el Harper's Bazaar como 10 minutos, para casi todas las cabeceras de grupo que hay y que ha habido. Yo estudié la carrera de diseño de moda y estilismo y empecé de, de ayudante de estilismo en, en este grupo con una estilista y fui evolucionando. A, a raíz de que me van conociendo la gente, pues te va saliendo para otras cabeceras y también para para publicidad, hago también publicidades. La verdad es que yo tengo, al llevar tanto tiempo, el gran cambio ha sido de la cámara tradicional a la digital. Antes, pues, todo tenía que ser perfecto, la iluminación, en ese caso la ropa tenía que estar perfectamente colocada, la modelo también, porque no, no se podía retocar. Era un trabajo mucho más artesano, de más tiempo, más cuidado. Ahora, porque efectivamente se puede retocar y aparte porque hay ya mucha velocidad. Es todo ya, ahora, porque realmente a lo mejor pues haces una cosa que al día siguiente tiene que estar publicada online y entonces tampoco tienes mucho tiempo para reaccionar. De repente a lo mejor va a celebrar y te dice un día anterior que ella que puede trabajar al día siguiente. Y entonces, pues es verdad, yo considero que los trabajos eh, se emplea menos tiempo en ellos. No significa que sean peores, pero eh, evidentemente eh, el resultado es ese. O sea, el, el de la rapidez y el de, y el de, el de menos cuidado, claro. Han cambiado los tiempos a nivel de que a lo mejor hoy se buscan profesionales, incluso hoy hay fotógrafos que ellos mismos ya no retocan, tienen retocadores. Entonces hoy se buscan a lo mejor eh, eh, fotógrafos que sean más potentes con la imagen, que, que muevan mejor a la modelo, a la celebrity, o, o que realmente ofrezcan unos retoques también espectaculares, que los hay, ¿no? Oh, bueno, es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo del fotógrafo y mío y entonces pues yo voy mirando la, las, las fotografías en el ordenador y entre el fotógrafo y yo pues vamos viendo si nos, si nos parece bien, si nos parece bien, si disparamos otra, si esa está correcta pues es en definitiva no solamente yo miro la ropa, miro desde el cabello que también hay un maquillador, y un, un maquillador y un peluquero que también de repente me dice María pues mira esa pierna de pantalón está un poco torcida, pues obviamente somos un equipo y, y entonces, pues bueno, yo efectivamente lo que más miro es siempre la, la ropa, pero vamos, es el conjunto y, la, y sobre todo la idea, ¿no? Nosotros, a veces la idea es del fotógrafo y otras veces es del estilista o es del equipo en general, pero se, empieza, se piensa en un concepto, en una idea, en una forma de iluminar, eh, si queremos una luz muy fuerte, una luz más suave… Ser estilista no es solamente, hombre, es muy importante efectivamente tener mano izquierda, porque mmm, no solamente trabajamos con modelos, yo por ejemplo trabajo con mucha celebrity, entonces pues bueno, tienes que tratarlos bien, a veces convencerlos de, de, de, tu, de tu idea, que a lo mejor en principio no están de acuerdo, y, pero se trata también de tener eh, lo que se llama cultura visual, o sea, eso yo creo que en cualquier tipo, igual que en la vuestra, no y entonces cuantas más revistas veas, más viajes, más eh, programas buenos de televisión veas a nivel fotográfico, documentales, películas, series, un dibujo animado, todo lo que sea realmente pintura, eh, cualquier cosa que te pueda, la naturaleza, a mí el campo me ayuda mucho también, yo qué sé. Cualquier cosa es inspiradora, que sea bonita. Y, el, y el, ojo, el ojo se educa, con los años y sobre todo con la experiencia y con el ver cosas. Sobre todo yo que conozca el mundo, si es en el extranjero mejor, alguna parte. Pero yo lo recomendaría en, en todas las formaciones, vamos, sobre todo por apertura de mente. De mente y, de, y la apertura de mente trae apertura de ideas, de imágenes. Yo creo. Tu trabajo también depende de lo que encuentres, ¿sabes? Porque eh, tú a lo mejor tienes la idea de un traje para hacer un, un outfit y a lo mejor ese traje realmente está ocupado con otro estilista. Y a veces también cuando tú vas a, a seleccionar las prendas eh, encuentras una que no tenía nada que ver con lo que tenías a lo mejor en la cabeza, pero que realmente te da la vuelta a toda la producción. Dices, pues esto me, me gusta y voy a darle un, un cambio. Después hacemos producciones también. Por ejemplo, cuando hacemos eh, personajes, lo importante es el personaje, ¿no? Entonces tampoco... Sea, eh, a no ser que sea una moda con personaje, que ahí sí que ya importa la, la ropa, pero si no lo que se trata es de ponerlo guapo y de resaltar el personaje, ¿no? De que brille más la ropa que el personaje, ¿no? Bien si la edad, la profesión, es lo mismo un escritor que un reggaetonero, por ejemplo. Pero vamos, un poco también depende de la formalidad de la persona ¿no? y de, de, su, de su estilo. Lo bueno de, de un estilista es de, de cuando haces un personaje, no te, no, creo que no se trata de disfrazarlo sino de de resaltar un poco su estilo y, y, y que esté una, la persona que esté bien, que esté guapa y que se sienta cómoda porque realmente la foto lo va a reflejar si se siente disfrazado. Pues nosotros jugamos mucho también con la climatología, entonces de repente estás en una playa, te has ido, pongamos a Canarias, por ejemplo, y no para llover y estás esperando y necesitas a lo mejor un cielo azul, o un poquito que no esté tan gris, y, o, o simplemente que deje de llover o cosas así y, y, y te vas desesperando y pasan días y tienes que volver a la península y no, se, no hay tiempo para repetir, es mucho dinero. Yo creo que más que nada, lo más difícil es siempre pues, ese tipo de causas. Cuando disparábamos en analógico de terminar una producción, el fotógrafo no me había metido el carrete, por ejemplo porque eso pasaba mucho, porque antes se llamaba, el fotógrafo lo hacía como, como, como tenías que disparar, el, el revelado era, era caro y, y había que dominarlo, porque si no pues, las revistas y todo te pedían también cuentas, lógicamente, claro, no puedes estar disparando a lo loco, pues muchas veces los fotógrafos lo que, hacen, lo que hacían es disparar para que la modelo se caliente, que entre dentro del dentro de la historia, y claro, muchas veces empezaban disparando sin carrete, y alguna, no muchas, gracias a Dios, pero en alguna ocasión hemos tenido que empezar a la tercera foto y repetir las tres primeras, pero recuerdo una, que no, no voy a decir quién, pero pero fue entera. O sea, nos, nos llevábamos 48 fotos y llegamos a casi a las 50 y dijimos aquí pasa algo, porque los carretes normalmente no daban tanta foto, claro. Hay que, sobre todo, escuchar mucho a la gente, que te, a los profesionales, eh, aprender todo lo que puedas. Yo aprendo a veces de, de gente joven. Yo trabajo mucho con ayudantes. Y a, y a nivel, eh, imagínate, en el digital vosotros estáis por delante de mí pues a, a años luz, porque habéis crecido con eso y, y, y sabéis más y dedicáis más tiempo a eso. Yo dedico tiempo más a otras cosas. Y, y aprendo. De, de, de, de, de, puedes aprender de cualquier persona. De, y lo que os digo, de ir abriendo los ojos, de ir mirando, de repente esté sentada en una terraza y digas, mira qué bonita imagen esto, el sol cómo da, cómo refleja en ese edificio, lo que sé. Esas cosas con el tiempo lo iréis viendo cada vez más. O sea, disfrutar de. Es que, es que las imágenes las tenemos delante de nosotras. Yo creo que la educación del ojo, lo explicaba ya antes, y es muy importante. Mira revistas, mira fotógrafos. Ahora tenéis mucha información con, con Instagram, que nosotros antes no carecíamos de ella. Es una fuente de, de inspiración total y de aprender. Pues ya hemos terminado entonces, ¿no? Pues nada, pues buen día. Venga, un beso fuerte. Chao, chao.